Yeah, Transabandita, ¿cómo andan? aquí el se la saben, en un video más una nueva entrega visitando un skatepark esta vez traemos un poco de compañía está por acá atrás, pero está dormido no se alcanza a ver, pero bueno en esta ocasión vamos a ir a visitar el skatepark de La Curva, que es este, relativamente nuevo, tiene unas semanas que lo abrieron, era un... antes allí había un skatepark, el de La Curva, que eran como unos bowls, seguro la banda cada school los, los recuerda, desaparecieron a raíz de los Panamericanos, pero eh, hicieron un parque, no he visto como algún unos clips y está bastante chido, pues nada, nos levantamos bien temprano, ahorita son como las 8 de la mañana, voy a ir con mi compilla el Quique para patinar un ratillo para que no nos agarre acá el solazo, porque pues la verdad si sí está cabrón ahorita ya en esta temporada el pinche sol, entonces pues vamos en camino, esperamos no tardar mucho en llegar, así que ahorita nos topamos, ánimo banda. La bandita llegamos al skate park de la curva, nuevo acá, nuevo spot, como pueden ver, tiene un bowl bien gandalla acá. Cuérense este pedo. Se eche ese bowl. Ahí tiene como esa madre, como para hacer overbird. Neta está, cabrón. Neta se ve chido. Tiene el coping acá. Este, Siento que podría estar un poquitín más salido para que se más chido. Pero está fino, güey. Está chido el recorrido. Pasando esta parte del bowl, está como este ledge. La neta está chido, está como la altura de la rodilla. Está chingón creo que tiene como buena altura. Este pedo. El Sosa que tranza, pues ya quiera, wey. ¿Qué pedo? Sí, güey, pues para que no nos agarre el pinche solazo, ¿no? no ¿Qué? Wey. Chido, carnal. Aquí está como esta parte de varios leches, como cajones, tres niveles. Con su rielecito acá, mamalón. Esto está chido, güey. Este lado tiene como esta parte que es como un... ¿Qué será? Es como un quarter acá machín, alargado. Tiene buena vertical, la neta debe ser como de unos, ¿qué será como un 80 de alto, más o menos un pedo así. Y acá en la parte de atrás se ve como este otro. Que ¿vale? hubo perros. Esta otra rampita que. Igual acá este barandal yo supongo que lo pusieron nada más por protección, pero se ve como que cagado para darle una pasada, No tiene este cajoncito, machín, subida y bajada, está chingón, Cada de este lado tiene como la misma subida y bajada la rampa, pero con su tubito de bajada, subida y bajada, Entonces está chido, igual tampoco está tan alto, está un poco abajito de la rodilla, está perro. Y otro rielecito acá como rainbow está chido y pues aquí como esta jardinera tipo quarter y pues si está chido el parque lo malo es que andamos bien troncos entonces vamos a desentumir y pues a ver si sale algo que la neta no creo pero pues ya con pasearnos es ganancia así que pues más o menos así está el skatepark, vamos a darle un rolecito a ver qué pedo anda ¿A qué al pinche de esa madre? Sí. sí uno, ya llegas bien cansado aquí, ay, ay, la ¿verdad? ya salí todo Lo hizo el cabrón Qué tranza bandita y así termina una excelente patinada en el parque de la curva la neta está bastante chido, ¿Qué dices Antonio ¿está chido o no? Sí ¿Cuántos pokémones de extremos agarraste? Ninguno, solo aparecían puros magical. sí, y ¿Pura basura, ah? ¿eh? Pura basura <ríe> basura menos de nivel 13 nah, pues qué pasó, wey? bueno banda entonces hasta aquí con este video la neta nos topamos a banda chida, al sobarín el Tachi, al Miki a varias banda, la neta al Sosa que la neta patinamos bien chido eh, por cierto el Sosa tiene como una escuela de skate yo no sabía, igual mándenle mensaje ahí por Instagram al bato para que se enteren de ese pedo, la neta se me olvidó como ya preguntarle cómo estaba el rollo para ponerlo aquí en el video pero tírenle un mensajito, si quieren entrar a su escuela de skate o si tienen un hijo, sobrino un morrillo ahí que quiera aprender, pues tal vez Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en lo siguiente. Recuerden que los campeones no usan drogas. Ánimo.